Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, eh, participantes de este curso de Astrología, Aprender Astrología Fácilmente. Eh, en primer lugar, agradecerte, agradecerte por llegar hasta este video 46, eh, en el que terminamos de ver el tema de aspectos, Aspectos. Te explico que en estas clases teóricas te enseño a identificar los aspectos, no a interpretar los aspectos. La interpretación de aspectos lo puedes ver en eh, las prácticas que hacemos los sábados en vivo en videos que son más largos. Estos videos se caracterizan por ser... ...videos cortos, videos teóricos, videos para que los puedas consultar fácilmente... ...para que puedas entrar cada vez que se te ocurra eh, verlos o, o que se te vaya algo de la mente... ...bueno, inclusive acá abajo en la caja de descripción, que yo sé que ya no se ve casi la caja de descripción... ...pero abajo hay eh, una caja de descripción... Ahí te queda un resumen de lo que yo te explico en este video. La idea es eh, que antes de fin de año eh, todos los que hayan seguido las clases paso a paso eh, sean astrólogos, astrólogas, astrólogues. O sea, que puedan ejercer el oficio de la astrología. Eh, que puedan interpretar una carta natal, que puedan tener clientes, una forma de eh, salida laboral y por supuesto como es todo en este canal es completamente gratuito y te enseño astrología desde cero para gente que no sabe nada de astrología Así que, bueno, ojalá lo, lo aproveches. A mí me sirvió los últimos 30 años de mi vida. Trabajé como astrólogo y me fue muy bien siempre. Así que, bueno, ojalá a vos también te vaya muy bien. Eh, aclarado esto, eh, que con esta clase terminamos de ver los aspectos eh, básicos, los aspectos básicos que más se usan en astrología que son la conjunción que es el sectil que es la cuadratura que es el trígono y que es la oposición hoy nos toca oposición te pido que si es la primera vez en el canal que te suscribas al canal que le des clic a la campanita que dejes un comentario que le des like al video todo eso me ayuda mucho para viralizarlo eh, el video para que el algoritmo de YouTube me permita llegar a más y más y más personas. Eh, así que vamos a la clase de una vez porque lo que me gusta de estas clases es que sean cortas, que sean de 15 minutos, 20 minutos. Eh, creo que la más larga de todas, porque no la pude reducir más, creo que tiene 30 minutos. Eh, pero la idea es que a través de todas estas clases Vos vayas aprendiendo el oficio de la astrología Para las prácticas semanales Nos podés eh, seguir en, eh, en Facebook Que está acá abajo Aprender Astrología Fácilmente Todos los días por la tarde eh, Hago un vivo en el que respondo eh, preguntas particulares sobre astrología Sobre el oficio de la astrología Se hacen charlas, charlas de una hora eh, muy, muy bonitas Entre eh, astrólogos y futuros astrólogos eh, eh, También que me sigas eh, que, que te unas a nuestro canal de Telegram A nuestro grupo de Telegram Perdón, no canal, grupo de Telegram en el que hay gente que está muy activa, permanentemente subiendo eh, opiniones y, y hablando de astrología. El grupo se, eh, lo encontrás como t.me barra curso de astrología en Telegram, te bajás el programita que es liviano y que es buenísimo porque no te guarda cosas en el teléfono entre otras cosas buenas que tiene el programa eh, de Telegram. Y también nos puede seguir en Instagram, por supuesto. Y yo, por supuesto, agradecido y feliz porque soy ascendente Leo y me gusta llegar a muchas personas. Así que vamos de una vez a la clase de astrología. Hoy nos toca ver oposiciones. Como la palabra lo dice, una oposición se forma entre dos planetas que están en signos opuestos, en lugares opuestos en la carta. Y ahora te voy a explicar por qué dije lugares opuestos y no signos opuestos. Eh, o sea, que me corregí cuando dije signos opuestos. Bien, acá tenemos al, tenemos en esta carta, que es una carta de consultas que yo hago... Eh, esta carta, por ejemplo, pertenece al 1 de junio del 2021 A las 17 horas, o sea, eh, momento particular eh, Que estaba consultando por dónde estaba pasando la luna eh, En ese momento del de día de ayer eh, Entonces, acá tenemos a Plutón y acá tenemos a Marte, están exactamente en signos opuestos. O sea, si yo hago una línea hasta el centro de Plutón y hago una línea hasta el, desde Marte, desde la posición en que está Marte, hasta el centro, el ángulo que va a formar es 180 grados. Ahora bien... Si forma un ángulo de 180 grados, o sea, una línea recta, está en oposición cerrada. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, como es en este caso, Plutón está a 26 grados de Capricornio? Si yo tiro una línea hasta acá y luego agarro a Marte y tiro una línea hasta acá, Marte, que está a 23 grados de cáncer, el ángulo que se va a formar no va a ser de 180 grados, sino que va a ser de 177 grados. ¿Sí? Plutón está a 26 grados. Si Marte estuviera a 26 grados, formaría un ángulo de 180 grados. Pero como Marte está a 23 grados, forma un ángulo de 177 grados. Como siempre les explico en todos estos videos de eh, eh, aspectos planetarios, me encargué de hacer hincapié en esto, para que se grabe, se fije el concepto, me van a decir, ¡ay, una vez más lo vas a decir! Sí, lo voy a decir una vez más, pero para que quede fijado el concepto. El orbe permitido, se llama así, es de más menos 5 grados. O sea, que si Plutón está a 26 grados de Capricornio y Marte está a 21 grados de cáncer, 22, 23, como en este caso 24 y hasta 25 grados de cáncer, está en oposición, forma ese ángulo. Si está a 27, 28, 29, 30 o 31 grados, que sería un grado de Leo, ¿sí? también estaría en oposición. O sea, el ángulo que puede formar es de 180 aspecto cerrado. 177 si partimos de tomar el planeta más rápido. Respecto al planeta, el planeta más lento, perdón, respecto al planeta más rápido. Si el planeta más rápido, en este caso Marte, está a 175 grados, 176 grados, eh, 177, como es este caso, 178 o 179, decimos que está. En aspecto, en oposición creciente. Si está a 180, decimos que está en oposición cerrada. Y si estuviera a 181 grados, a 182, a 183, a 184 o a 185, estaría ...en oposición decreciente, ¿sí? O sea, se, el planeta más rápido se está saliendo de la oposición... ...o al revés, el planeta más rápido está entrando a la oposición... ...bien, eso es en el caso de que no esté en juego como es este caso... Ni el sol ni la luna. Si acá en vez de Marte estuviera el sol o la luna, ¿sí? el orbe permitido sería de más menos 10 grados. O sea, formando un ángulo entre Plutón y el sol de 170 grados o de 190 grados, también se considera una oposición en los mismos términos si está a 180 grados oposición cerrada si está a 170 grados oposición creciente si está a 190 oposición decreciente entonces Creo que eso está muy claro, creo que no tiene eh, una, eh, una explicación más sencilla para hacer entre cualquiera de los planetas, ya sea Mercurio, Venus, eh, Marte, eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, más o menos 5 grados. Si está en juego la Luna o el Sol, o los dos, o el Sol y la Luna entre sí, eh, se considera más o menos 10 grados. ¿Eso por qué? Porque el Sol y la Luna están considerados los grandes astros en la astrología las grandes estrellas en astrología las que tienen un impacto mayor en nuestro nacimiento eh, entonces las grandes luminarias es como que tienen mayor radio de iluminación eh, ¿Qué más? Una oposición puede ser complementaria o eh, oposición de energías. ¿Qué les quiero decir? La oposición en general es un aspecto tenso: es una energía tirando para un lado y otra energía tirando para otro. ¿Sí? Cuando está, como en este caso, en signos afines por elemento, o sea, Capricornio es tierra, Cáncer es agua, son eh, eh, signos que se elementos que se complementan, entonces consideramos que son energías propicias... Para trabajar juntos. Pero si ustedes se acuerdan que al principio del video yo cometí el error de decir que, están, eh, que las oposiciones siempre están en signos opuestos, eso no es así. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si Marte estuviera a un grado de Leo, también estaría en oposición por esa oposición. Orbe de más menos 5, como Plutón está a 26 grados de Capricornio, Marte hasta el, el grado 1 de Leo seguiría estando en oposición, se lo considera en oposición y sin embargo no están en signos opuestos porque Leo no es opuesto a Capricornio. Entonces no siempre las oposiciones están en signos opuestos por lo tanto pueden estar en eh, signos que eh, no son compatibles por elemento porque la tierra con el agua no son de las mejores combinaciones por lo tanto son energías que están en mucha tensión eso lo vemos en profundidad en eh, la clase de los sábados que siempre son mucho más largas pero son en vivo donde ustedes están permanentemente participando en el chat hacen las preguntas, hacen consultas, hacen apuestas, hacen eh, eh, sus propias apuestas de qué piensan, de cómo funciona eso y siempre lo intentamos ver con cartas reales de personas conocidas. ¿Para qué? Para que ustedes digan, ah, era por eso. O sea, se empiecen a asimilar el conocimiento de la astrología. Que si lo vamos haciendo así, paso a paso, la astrología no está Tan difícil como parece. Si se ponen a leer libros y libros y libros y libros de astrología, lo más factible es que se den por vencido. Y no estoy diciendo que no lean libros de astrología. Tienen que leer muchos libros de astrología para ver los distintos autores, las distintas escuelas ¿sí? y las distintas formas. Hay eh, por ejemplo, con respecto a los aspectos, van a ver que no hay una única mirada. Eh, hay eh, autores que hablan de que eh, es, esa orbe permitida de más menos 5, que yo les digo, y más menos 10, depende de los planetas. Entonces hay algunos que toman más menos 3, otros toman más menos 8, hay hay distintas miradas. Yo les enseño la que a mí siempre me funcionó eh, en todos los casos, con lo que yo pude asegurarme hacer un trabajo consciente de estudio de la astrología. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, espero que se haya entendido. Es una clase muy fácil. Eh, no hay mucho más por agregar. Eh, en la próxima clase, el próximo miércoles, en la próxima clase teórica, el próximo miércoles, que si no me equivoco debe ser 9 de junio. Eh, a ver, me voy a fijar acá. Eh, 9 de junio, exactamente. Eh, vamos a ver algo que sintetiza un montón de cosas y que eh, y con lo que nos vamos a poder manejar para ya comenzar de lleno con las interpretaciones, que es dignidades planetarias. O sea, cuando un planeta está en domicilio, eh, cuando está en exilio, cuando exilio o detrimento también lo pueden encontrar, eh, cuando está en caída, cuando está en exaltación, porque eso los va a ayudar a eh, irse. Eh, bueno, lo explico en la clase que viene. ¿Para qué lo vamos a decir hoy? Si hoy lo que teníamos que ver ya lo vimos. ...que es oposiciones... ...bueno, ojalá les haya gustado la clase... ...que la hayan pasado bien... ...y nos volvemos a encontrar... ...el próximo miércoles en clase teórica... ...y el sábado... Eh, ...en la clase en vivo de prácticas... ...astrológicas... ...y después todos los días que practicamos... ...de lunes a viernes... ...siempre estamos hablando de astrología... ...pues la manera más linda de aprender astrología. Chao, hasta la próxima.